En este video vamos a ver cómo nosotros podemos exportar nuestra nuestro video desde eh, ActivePresenter a un formato que en este caso eh, nos va a servir después para subirlo en, en nuestro canal de YouTube o en nuestro curso en, en el Moodle, por ejemplo. Entonces, para ello este que uno puede irse hasta la ventana de exportar sí y este puede darle en en exportar el, el video. ¿sí? Algo muy importante acá que todavía no les comenté es que uno también puede realizar una previsualización de su video ¿sí? para ver cómo se vería su video eh, antes de llegar a, a exportar el mismo. ¿sí? Entonces, esto dependiendo siempre de, de qué tan grande sea el, el video, digamos. Entonces, este suele tardar al, algunos segundos o inclusive suele tardar algunos minutos este, crear esta previsualización. Entonces, una vez que ya esté listo eso, fíjense que eh, nos va a mostrar acá una previsualización de cómo se vería nuestro, nuestro video. ¿sí? Eh, primero, acá está la parte de presentación. Y ahora pasa al, eh, en este caso, a, a, a correr el video, ¿sí? Es, es una práctica muy interesante que uno lo puede hacer y si uno ve que es ya, esto ya está todo bien, realiza esa revisión que justamente eh, estamos conversando dentro del curso, ¿verdad? Que uno tiene que preparar el guión, este, uno tiene que editar el, el, el, el video, uno tiene que... Este, una vez editado el video este, lo tiene que revisar y finalmente eh, lo, lo tiene que eh, en este caso publicar en, en, en, en un medio ya sea en YouTube, en Vimeo o, o en un curso virtual entonces eh, esta parte es muy importante la de eh, realizar una revisión previa antes de este, exportar entonces eh, un poco de eso eh, nuevamente eh, cierro esto acá y a continuación, si sí, ya le digo, quiero que me exporte esto a un video. Ya hice la eh, previsualización. El video va a tener un ancho de 1020 x 180. La tasa de muestreo en este caso va a ser a 44000 Hz, que es la, la predeterminada, y a 64 kbps. Y entonces le digo en OK. En este momento, está comenzando a generar el video. Y una vez que genere todo este video, entonces ya eh, me va a salir una una ventanita ahí que me va a indicar que el video ha sido exportado. Y a continuación, entonces, este no, eso nos va a a tener que llevar hasta una carpeta donde nuestro video ya va a estar listo en formato mp4 así como vimos el formato de exportación que, que le dimos y ese video ya va a estar listo después para poder este, subirlo a, a nuestro canal de youtube ese video este lo vamos a, a preparar eh, próximamente justamente y lo vamos a subir también a nuestro canal y también va a formar parte de los contenidos de nuestro curso Bien, entonces, eh, este proceso les quiero comentar que siempre dependiendo de la capacidad del computador que uno tenga y también dependiendo de, de la cantidad de, de tiempo, ¿sí? fíjense que este es un videito corto que prácticamente tiene un minuto, está eh, tardando un, a, a, en este caso algunos minutos ya, entonces, eh, normalmente para un video corto, ahí está lo que les está diciendo, que tiene que salir una ventanita acá. Eh, dependiendo siempre de la longitud, este tiempo eh, suele estirarse un poquitito más. Fíjense que este, acá también ya me pasó ese, mi primer video punto .srt. Eh, ¿Se acuerdan del que nosotros en el video le, le habíamos pasado? Eh, una eh, que tomamos como ejemplo una, un, un pequeño subtítulo, entonces eso también ya, ya me pone acá, ¿sí? eh, eh, eso también forma parte de la unidad 4, eso lo vamos a ver recién en la unidad 4, y lo que nos interesa ahora es ver cómo va a quedar nuestro video, entonces el video ahora está corriendo y después ya lo vamos a subir seguramente en el canal, la presentación ¿Se acuerdan del zoom? Ahí está. Ahí tremenda hacer el zoom. Tiene que volver otra vez. El recuadro tiene que salir, también tiene que salir, eh, en este caso, el subtítulo está por salir, y ahí está. Bueno, bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para exportar eh, su video eh, en, eh, desde Active Presenter, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.